El sistema se ha ido perfeccionando en beneficio de la casta política en contra del individuo. ¿Por qué? Porque antes los reyes gobernaban por Dios y para Dios. Ahora gobiernan por y para el bienestar y tienen todo el andamiaje de la educación pública construido para y su propio beneficio. Y desde Jardín de Infantes, desde que tenemos tres años, a pasar por la escuela primaria, escuela secundaria, universidad, nos adoctrinan en la religión del Estado. Entonces nosotros creemos en que las cosas deben ser así. ¿Eh? Nos adoctrinan que las cosas deben ser así, y que no pueden ser de otra manera. Entonces, es muy difícil salir de este círculo vicioso, que es un juego de suma cero, que hace que unos pocos se beneficien y vivan de muchos. Con, en consecuencia, esta situación solamente puede ser cada vez peor. Y está sostenida sobre el pilar del adoctrinamiento de la educación pública, que la educación pública guarda no es que sea gratuita y prestada por el Estado. La educación pública puede ser pública de gestión estatal o pública de gestión privada. ¿Esto qué quiere decir? qué es pública si hay un ministerio que dice que qué te tienen que enseñar en qué cuantía te tienen que enseñar, de qué forma, en qué tipo de establecimientos, bajo qué tipo de profesores, qué bibliografía tenés que leer, qué manuales tenés que leer. Entonces, ¿y sabes qué? Esto no se arregla ni siquiera con vouchers educativos. Porque si yo pongo vouchers educativos, pero los ministerios dicen 100% qué, cómo y cuánto tenés que estudiar, ¿Qué hacen? Atentan contra la diferenciación. Y si todos, son, todos te terminan enseñando igual porque un ministerio te lo elige, exige, que eso uh -huh. para formarte plan de estudio, el voucher pierde su principal potencial como herramienta de educación, que es fomentar las diferencias y que el consumidor, la familia, el estudiante, elija a dónde ir, entonces, los establecimientos educativos. Se esfuercen por diferenciarse. Si todo es lo mismo porque hay un ministerio de atrás, en realidad el voucher lo que termina siendo solamente es que, bueno, le doy la plata a la demanda en lugar de dársela a la oferta. Pero toda la oferta es lo mismo. Desde chiquitos nos enseñan que el Estado, mira la frase que te voy a decir. Nos enseñan detrás de bambalinas, o sea, sin que nos demos cuenta y no de manera tan explícita, que necesitamos un seguro. Un seguro contra nuestros fracasos. Y que ese seguro contra nuestros fracasos tiene que ser papá-estado. ¿Ok? Que necesitamos un Estado que elija ganadores y perdedores. Un Estado que nos tiene que proveer. Como si nosotros fuéramos infelices idiotas que no nos sabemos procurar lo que primero necesitamos y después lo que queremos. Que se lo debemos pedir a un tercero ajeno, todopoderoso, que se llama Señor, Papá, Estado. Y eso en el fondo es miedo, es infligir miedo desde el aparato represivo del Estado ejercido a través del adoctrinamiento de la educación. Porque la educación va contra la libertad. La educación que recibimos desde chiquito es una educación anti-libertad. Es una educación pro-miedo, pro-inseguridad, que nos hace tener miedo, que nos hace no confiar en nosotros mismos, no confiar en nuestra capacidad, no confiar en nuestro fuego emprendedor. Y ese es el origen que nos termina impactando en nuestra psicología, que era tu pregunta. Porque uh -huh. si, si día a día, todos los días, nos obligan a meternos en un establecimiento educativo con una, edu con una ed educadora que no conocemos, que es una don nadie, que nos la ponen todos los días, seis horas, frente a nosotros, que nos enseña eso y nos martilla con esa idea en nuestra cabecita desde chiquita, todos los días y seguramente va a terminar siendo exitoso vamos a terminar siendo todos unos miedosos, unos inseguros, vamos a terminar siendo personas que no vamos a ser emprendedoras, y que vamos a pedir a gritos un Estado paternalista que figure como seguro de cambio ante nuestro fracaso. Estudien, que lean mucho por su cuenta, que se aprende mucho más en la educación informal, en la mesa de luz de su cuarto, que en la educación formal. Eh, que lean todos los autor, autores que puedan, o me dijiste de profesión, de la escuela austríaca, que lean a Rothbard, a Kirchner, a Hoppe a Jesús Huerta de Soto, que lean a Mises, a Hayek, que lo desmenucen, que se compren un libro para guardar y se compren un libro para trabajar, que es subrayar, resaltar. Eh, yo creo que ese es el camino a alguien de mi profesión.